www.facebook.com www Diagonal Solo Negocios Arroba Solo Y recuerde No es nada personal Son Solo Negocios estamos bueno buenas tardes bienvenidos estamos ya en una edición más de, de solo negocios eh, y fíjate que nos agarraron aquí arturo eh, aquí en la entrada no apenas acomodándonos todo pero bueno este como lo habíamos dicho aquí ya está reclamando luis a, a arturo no de, de las cosas que siempre pasan Oye, bueno, pues bueno, bienvenidos. Eh, vamos a empezar con la emisión. Y Luis, pues bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te la pasa esta semana? Muy bien, gracias, gracias por acompañarnos ya a esta, a esta nueva edición de, de martes de Solo Negocios. Ok, perfecto. Y, y hoy nos o nos engalana con una visita de lujo, ¿no, Luis? Adivina quién quién viene hoy. ¿Quién, quién será? Tú tú no, que bueno, tienes. Bueno, lo... nos acompaña Roberto Mura Palacios, el. el este es el director del Instituto Municipal de Investigación y Planeación. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, voy a, llamar, a hablarte tú de esta mañana. Ah, manera. no, por supuesto, claro. no Gracias con... a ustedes por invitarnos y gracias a todos los que amablemente nos están escuchando desde sus casas, desde sus automóviles, desde su trabajo. Antes de, de entrar en tema propiamente de, de, esta, de este programa, eh, me gustaría leer dos o tres líneas en torno a, a, a pues a la trayectoria de la semblanza de Roberto de Roberto Mora, que él eh, es arquitecto por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, eh, también es maestro en Administración de la Construcción por el Instituto Tecnológico de la Construcción y doctor en Investigación por el Colegio de Chihuahua, que acaba de cambiar también de, de director, ¿no?, hace, hace recientemente el Colegio Chihuahua y él, él eh, está especializado en estudios de planeación y de diseño urbano, en administración de la construcción y control de obra. Y además, bueno, él eh, por su propia trayectoria, por los puestos que ha ocupado y obviamente por su actividad académica, ha presentado conferencias, ponencias en distintos países, eh, tanto de Latinoamérica, eh, obviamente aquí a nivel nacional. Y bueno, como parte precisamente de, de esta trayectoria de la que hemos hablado, podemos decir que fue funcionario en la administración pública del municipio de Juárez como director general de planeación 1989 a 1992. Estaba como presidente municipal... Jesús, Jesús Macías, Macías Delgado. Jesús en de Macías, descanso. así es. Además de que ha presidido y es miembro del Consejo de Planeación eh, de Ciudad Juárez eh, por otro lado, este, ha fungido como presidente de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de Ciudad Juárez y ha, eh, bueno, permanece como integrante y decano de, de, de esta misma asociación, además de que fue presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de Transformación en el periodo 2003-2005 y bueno actualmente es miembro de la Sociedad Mexicana de Urbanistas, es el secretario técnico, para América del Norte de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Ciudades Fronterizas y lo que es hoy es director general, como habíamos comentado, del Instituto Municipal de Investigación y Planeación. Bueno, esta es una semblanza, seguramente ya si leemos el currículum, un vite, pues nos... Nos no tomaré más tiempo, ¿no? ¿no? no más tiempo. Pero bueno, el motivo, ¿por qué está eh, aquí Roberto Mora con nosotros? Independientemente de que siempre eh, serás bienvenido y además por el, el área que manejas, pues hay tantos y tantos temas que de qué conversar, de qué reflexionar, pero el motivo es la presentación, eh, de hecho eh, hemos, eh, sabemos que este documento se ha estado presentando ya en, eh, bueno, por lo menos en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, uh -huh. no sé si en algunos otros espacios, seguro, uh -huh. ah no sé si en el mismo municipio, pero bueno en la administra en administración municipal pero el documento es radiografía socioeconómica del municipio de juárez en este caso 2021 y tiene como subtítulo algo que nos llama la atención que dice así comenzó 2022 porque este documento ya tiene otros eh, antes un antecedente son dos, dos documentos anteriores si mal no entiendo que están en, en línea así es roberto platícanos cómo nace este proyecto bueno, primero que nada, una pequeña aclaración, sí. fui presidente de la Cámara de la Construcción, no de Canacintra, porque luego mis Ángel amigos de Canacintra no vayan a decir que, que me ando poniendo cosas que no son. Bueno, no importa, No, miren, este, este es un documento <risa> que se empezó a desarrollar en el Instituto Municipal de Investigación y Planeación ya hace muchos años. La única diferencia que tenemos con respecto a los últimos cuatro o cinco años es que antes se hacía toda la investigación y luego se guardaba ahí en el instituto no entiendo por qué no la sacaban al público. ¿sí? Es una eh, investigación con datos duros, aquí no hay percepción, ¿sí? todos tiene fuentes establecidas, como puede ser el, el, el SAT, Hacienda, el Seguro Social, Infonavit, uh, Inegi, okay, Coneval, y está dividido en 10 temas específicos, o trae información de 10 temas específicos. La situación geográfica, la demografía, la salud, la educación, seguridad, economía, finanzas públicas, movilidad, infraestructura y medio ambiente. Entonces, de cada uno de estos rubros, trae los números, eh, los indicadores específicos y necesarios para que tú puedas tomar decisiones en torno a Juárez, ya sea desde el punto de vista de políticas públicas o de una inversión o de una investigación misma que tú estés haciendo. Y esto no es más que la cara de toda la información que tenemos en el IMI. Es este, disculpa que te, que te interrumpa, es importante comentar que este documento tiene, bueno, desde mi perspectiva, además de todo lo que has comentado, eh, dos eh, aportaciones y dos características que lo hacen muy especial La primera de ellas es que es un documento eh, eh, geográfico. Sí, es decir, varias de, la gran mayoría de la información que aquí se presenta eh, se ubica, hay una localización, hay una ubicación, entonces puedes ver eh, eh, las características socioeconómicas o de la que se trate en términos de, el, de todo el municipio de Juárez, te puedes dar una idea. Y la otra es que es un documento que, bueno, es, eh, vamos a decir, eh, sí aparece, sí se actualiza, sí está eh, presentándose cada año, porque con, yo en lo particular a lo largo de mi vida he conocido como documentos y documentos de asociaciones distintas, particularmente, bueno, tanto del sector público como del sector privado, que tienen una vida… Este, muy corta, ¿no? Muy corta sí, y, sí. y ya lo presentan un año y al siguiente ya no sabes ni qué pasó ni nada, pero bueno, adelante. Entonces, este, este documento, bueno, como tú bien dices, es, eh, tiene información… Eh, lo que es directa de, de instituciones que, que se dedican precisamente a esto, sí, sí lo está yo revisando. Y dos, eh, dentro de, de, la, de la información que ustedes manejan aquí, ¿qué podrías comentarnos como más relevante dentro de lo que sería los distintos rubros que, que, que nos has comentado, los diez rubros distintos? hijo Bueno, miren, primero, ya somos una ciudad en la que Inegi reconoce que tenemos más de un millón y medio de habitantes. sí. Pero hay algo todavía que es más importante. La zona metropolitana binacional que comprende Juárez, El Paso y Las Cruces, somos más de 2.600.000 habitantes. Y eso no, nos constituye en la zona fronteriza más grande del mundo en función de población. ¿de acuerdo? Amén de los negocios y del intercambio comercial que tenemos pues en ese sentido. Entonces, creo que es importante aquí dentro de la, de la radiografía habla este, de dónde viene la gente, de qué estados son los principales dentro del mismo país. Eh, eh, tenemos estados como, como Coahuila, como Veracruz en segundo lugar, pero hay estados como Oaxaca, Chiapas, que también nos está llegando mucha gente. ¿sí? También habla, habla eh, tenemos varios eh, planos de, las, de la ciudad en donde que a partir de colores más oscuros o menos oscuros, podemos ver en dónde se asienta más gente, dónde vive más gente, dónde están las zonas del comercio, dónde están las zonas de la industria. O sea, viene demasiada información este en, en ese sentido. También habla de algo que a mí me, cada que lo veo me llama mucho la atención, yo sigo siendo pues una persona chapada a la antigua, creyente 100% de la familia y me llama la atención que por ejemplo en el caso específico de esta radiografía, en cuanto a demografía, ¿sí? nos habla de que tuvimos por cada 100 matrimonios 67 divorcios durante el 2021 o sea, el 67% de las parejas que se casan se divorcian, entonces esto empieza a crear un problema también de tipo social dentro de la ciudad. No soy puritano, ni vengo a dar una clase de moral, ni mucho menos, pero es una realidad. O sea, la célula básica de la sociedad es la familia. Y con esta desintegración empezamos a tener serios problemas, ¿no? También podemos también hay doble demanda de vivienda por eso. También por eso. Eso es aparte. Pero miren, cosas también que casi nadie conocemos, o números que no manejamos. En Juárez... Uno de cada tres viviendas tiene jefatura femenina o dependen de una mujer para su eh, manutención y funcionamiento. Entonces, pues, ¿qué les puedo platicar? O sea, te digo, y empiezo a platicarles de esto y, y, y les puedo hablar de seguridad, por ejemplo. ¿Ustedes saben cuál es el delito, según la Fiscalía y, la, la, y Seguridad Pública, el delito que más inciden se incide en Juárez? No, no sabía. La violencia doméstica. Era lo que estaba viendo, pero como que lo quería comparar con otros delitos. Todos, sí, bueno, no, todos pudiéramos hablar de que pues, los asesinatos de, de, de impacto o el robo a casas, habitaciones o... No, resulta que en ese sentido, ¿sí? el problema más fuerte que tenemos en, en la seguridad pública es precisamente ¿sí? este que les estoy refiriendo. La, la violencia doméstica. La, como la violencia doméstica. Sí, sí, y sí, tenemos perfectamente bien, bien definidos, inclusive en cuáles colonias son las, en las que más se está dando esta violencia doméstica, ¿sí? Pero bueno, nada más para que tengan pues una idea de las, de las, de las cosas en las que estamos hablando. La violencia familiar es la primera con un 19% del porcentaje de delitos que se denuncian. El robo el 16% sí, el narcomenudeo que es lo que nosotros pudiéramos pensar que es el más fuerte es el 11% el daño a la propiedad es también otro 11% las lesiones el 9% las amenazas el 7% el fraude el 4% los homicidios el 3% cuando todos cuando pensamos en, en el imaginario de la de la violencia y del la inseguridad, pensamos luego, luego en los homicidios. Entonces, con esto pues les comento que ese es uno de los más graves problemas que tenemos. Ahora bien, de las víctimas de la violencia familiar, sí, donde más se, se puede ver esto es en, en, la, en las edades de 18 a 29 años, y más que nada hacia el sexo femenino. Entonces, toda esta información viene perfectamente bien. Después viene un plano de la ciudad, en donde te habla cuáles son las colonias de la, del 1 al 11 que más problemas tienen en ese sentido, siendo la número uno Riberas del Bravo, 2, de Bravo, dos senderos de San Isidro, pero 3 parajes de San José, y ahí nos podemos ir. Entonces, esta información es muy, muy este, importante para los hacedores de políticas públicas y de programas, porque entonces saben específicamente dónde hay que atacar y cuáles son las cosas que se tienen que hacer. Entonces, para eso hacemos, y como les decía, esto no es más que una probadita. Dentro del instituto y dentro de, lo, de los, eh, los, eh, las consultas es que cualquier ciudadano puede hacer ante nuestra página, que ahorita se les digo cuál es, tenemos 172 capas de información georreferenciada sobre el plano de la ciudad, con más de un millón y medio de datos en seguridad, en educación, en parques, en jardines, en iglesias, en lo que a ustedes se les pueda ocurrir. Bueno, vamos a. Precisamente el, el tema, vamos a tratar ese tema eh, regresando. Sí, sí, que nos vamos a corte, dice Arturo, fíjate. Ya otra vez. Es Casi el, no lo veo desde aquí, es pero. Es que el imperio, más, el sí. imperio Cronos, que sí, nos, a nosotros, a, nos hace como quiere Arturo. Pero bueno, vamos y regresamos rápidamente.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 son derechos que tenemos todas las personas por el hecho de ser personas. Porque los derechos humanos son iguales y no son discriminatorios. Si todos respetamos los derechos humanos, el mundo sería un mejor lugar para vivir. El respeto y la empatía son elementos clave para salvaguardar y promover nuestros derechos humanos. Estos y otros temas se abordarán en la Masterclass que el Tribunal Electoral y la Universidad de Pisa traen para ti. Www diagonal, eje Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que fortalece la voluntad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 Radio Mexicana, nuestras noticias, 1300 AM, la radio hablada, número uno en la frontera. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bueno, pues estamos ya aquí de regreso en, en, en Solo Negocios y estamos platicando con, con Luis Gutiérrez Casas y con... El arquitecto, precisamente, de un, un documento, la, la, la de radiografía, ya bando, que teniendo trabando, socioeconómica, que se está publicando el IMIP para este 2022. Eh, el, la información es 2021 y 2022, bueno, la, es, la parte que… Es al 31 ¿no? de diciembre del 2021, 21 el corto. por eso así empieza el 2022. Así comienza, así comienza, yo que apenas empezaba. Okay. Bueno, eh, nos comentabas en este caso, Roberto, que eh, había, este, vamos, escuché, 170 eh, layers, como vamos a decir, sí. que te podrían mostrar en términos geográficos eh, distintos problemas, características, situaciones de la ciudad. Sí, claro. Eh, eh, aparte de, de continuar eh, platicando un, sobre las publicaciones, en el caso de, de esta información, ¿dónde se puede conseguir en este, eh, es decir, puede llegar alguien al, al IMIP y, y necesito esta información, así es. El Hay proceso. dos maneras de poder obtener la información que nosotros generamos, la primera es ir, nosotros tenemos un área de ventas sí, y tenemos aparte una biblioteca especializada en, en, en todo lo que tiene que ver con la planeación y el desarrollo urbano con más de cinco mil ejemplares pero ahí todos nuestros documentos, todo lo que nosotros hacemos ahí se puede consultar físicamente. Pero aparte, en una página de internet que nosotros tenemos, que es www.imip.org, de organización o de organismo, org.mx, y todos nuestros documentos están en, en, en, en red, sí www.imip.org.mx, y ahí pueden consultar todo nuestro trabajo. Perfecto. Eh, en el… En... En este receso que tuvimos eh, nos comentaban algo que nos pareció muy interesante, eh, no solo se está presentando en el documento e información muy valiosa, sí. seguramente alguna ya conocida, pero insisto mucho en que eh, este, hay una representación geográfica que es muy muy valiosa este, para, para la gente que quiere conocer a la ciudad. Pero nos comentaban que también está eh, eh, incluyen fotografías de un concurso sobre Así, la ciudad de está está ambientado el, el, el libro con fotografías que salen del concurso de fotografía urbana que tenemos ya 21 años haciéndolo cada mes de noviembre sí y participan fotógrafos eh, profesionales y fotógrafos amateus de celular yeah. <risa> El formato como tú quieras. El formato como sea. Y, y, y han salido excelentes fotos, donde precisamente los informes de gobierno, el plan municipal de desarrollo, es la radiografía socioeconómica, las fotos que aparecen son precisamente de, de, de estos jóvenes o de estos eh, profesionales de la fotografía. Y inclusive traen el nombre, o sea, se les hace el reconocimiento a cada uno de ellos, ¿no? Y en este caso, ya hablando del documento y sobre todo la información que contiene, eh, ¿cómo han visto la recepción de, en, sobre todo en estos últimos años, y sí. yo lo que vi en, en, en la página son tres documentos ya un poco más al estilo de, de este último, ¿verdad? Sí. Eh, de parte de usuarios, sobre todo del sector privado, del sector público. Sí. Eh, bueno, ¿qué, qué comentarios reciben? Aquí? Miren... Nuestro trabajo ha sido factor para muchas de las políticas públicas que el presidente Cruz Pérez Cuellar está poniendo eh, en marcha. Como ejemplo, ahorita platicábamos de Riberas del Bravo, ¿sí? Riberas del Bravo que fue creada ya por el 2001-2002 en un programa de gobierno del Estado de aquella época, en donde, si ahorita estaba lejos, imagínense en aquellas épocas lo lejos que quedó, ¿no? Y nunca le hicieron más que entonces siempre les prometían y les decían les decía y todo entonces cuando el licenciado Pérez Cuellar empieza a analizar y a ver números, a ver información fría o sea dura pues dice ah caray, aquí hay un foco rojo y hay un problema muy serio y muy grave por ejemplo, hablando de infraestructura en Riberas del Bravo, Riberas del Bravo casi tiene 40.000 habitantes muchas veces nosotros los técnicos los expertos creemos de que cuando hablamos de cifras o de números, cualquier gente nos entiende Ah, sí, 40 mil gentes. Bueno, 40 mil gentes es casi Camargo. Nomás que hay un problema en Riveras del Bravo, que Camargo no tiene. No hay una sola secundaria, no hay una sola preparatoria, no hay un solo hospital, no hay un solo... ¿Sí? O sea, son áreas que crecieron sin ningún tipo de infraestructura, y no habla de agua, drenaje o... o, o porque eso sí lo tienen, ¿sí? sino precisamente de hacer ciudad, lo que platicábamos antes de entrar a la Lo que aire. es la infraestructura del para el desarrollo. Entonces, ahorita uno de los programas pilotos del gobierno municipal es la recuperación precisamente de Rivera del Bravo, donde todas las direcciones, o sea, todas las áreas de la administración municipal, ¿sí? con este proyecto tan, tan, tan fuerte que trae el presidente Pérez Cuellar, es de inversión y recuperación y este primer año se va a hacer una inversión de 110 millones entre las diferentes dependencias, donde van a, ir a se está rescatando parques, se está rescatando el, el bacheo, se está otra vez trabajando en el alumbrado público, se está haciendo eh, un trabajo muy fuerte con lo que es la, la recolección de basura, la limpieza, ahorita estamos terminando un estudio nosotros que mañana vamos a entregar para el manejo de agua pluvial y las aguas residuales, para ver qué vamos a hacer, porque este es uno de los principales problemas que tienen en Riberas del Bravo, ya eh, también el problema de seguridad, o sea, vamos, con datos reales se toman decisiones reales. Vamos, para ponerlo en perspectiva, es eh, información que, es, por decirlo así, si no lo hubiera sacado el INEGI, sobre todo en la forma como lo expresa geográficamente eh. Poco se hubieran dado cuenta de eso. Así es. Entonces, aquí la, la gran ventaja de la radiografía es que tú te puedes dar cuenta muy a detalle de qué partes de la ciudad. Entonces, me preguntabas, eh, me, me preguntabas, exactamente, de, con la iniciativa privada, muchos de los inversionistas que están llegando de fuera ahorita, sobre todo en esta maquiladora, están llegando con nosotros y con desarrollo económico, y les entregamos el, eh, la información, y ya, ah, caray, o sea, están empezando ellos a redirigir las zonas donde quieren asentarse o donde pueden crecer o donde pueden eh, hacer su inversión. Entonces, es, es como les decía al principio, es información que sirve a todos, ¿sí? Inclusive hasta el mismo gobierno del estado, a la misma federación, porque aquí viene un plano en donde están ubicadas exactamente dónde están las primarias, dónde están las secundarias dentro de la ciudad, dónde están las preparatorias. Entonces, es muy claro y es muy fácil ver en dónde tenemos eh, áreas donde no está cubierta la necesidad. Entonces, no tienes que, si te dan a ti la instrucción, gobierno, del Estado, de que construyas una escuela, pues no vas a ir donde se te ocurra, nomás tienes que abrir el libro y decir a caray aquí nos está faltando. No hay que descubrir el agua caliente. ¿sí? Simplemente checar los datos reales que existen y que están plamado, plasmados perdón, sobre un plano de la ciudad. Y luego también lo que veíamos es que vamos a decir cada tema en donde está expresado tanto la gráfica el mapa como sí. tal, como las gráficas que lo acompañan. Viene con un QR, con un código de identificación así. que luego te envía, eh, bueno, si lo usas con el teléfono, sí. te envía específicamente a, a esa información. A la página así madre, es. sí. Así es. Y, y muchas veces, inclusive, no, no tan solo con nosotros, sino, por ejemplo, si, si hablamos de el SAT, va directamente a la página del SAT en donde estamos sacando la información, para que tú puedas hacer una mayor investigación, pues, en ese sentido. Y actualizado, además, ¿no? Me imagino. Así Aquí ya es. estaría... Más allá incluso de la, de la propia de la propia publicación. Oye, un punto interesante que, que ahorita te escuchaba, Luis, que decías de, de, de, de, de la información que se estaba presentando, hay información que no existe en el INEGI. O sea, por ejemplo, la de movilidad no la maneja no, el INEGI. No, no, así si no, Si no la genera el IMIP simplemente no la tendríamos. Y los datos, échale una revisada, así te va a llamar muchísimo la atención en esto. Eh, habla presente los promedios de traslado en la ciudad sí claro no de hecho, eh, lo estuve revisando pero no tenía uh -huh. yo el documento impreso sino a uh -huh. través de la página y, y la verdad es que es interesante, es interesante han reducido los tiempos o sea, es decir, eh, y sobre todo los usos, la gente no está usando el transporte público así recientemente así es, ahí ¿Qué? hay que hacer un estudio, no, no bien, tampoco un hay que hacer un estudio ellos, para o... saber por qué no no pero sabemos, sea, puede ser un <risa> bien inferior bueno. Puede ser el que la, porque el automóvil es de un, uso así este masivo totalmente. No en bueno, esta eh, si, si están, eh, eh, me llamó muchísimo muchísimo la atención precisamente cómo ha bajado el promedio diario de pasajeros de, de, de, de transporte público. Yo con gusto voy a usar el transporte público. No, yo sé el, que tú sí, pero nada más el, vas a quedarnos. ¿Cómo solo se aquí al parecer, el, Luis. Y yo no estoy en contra del, de la troncal, del eh, eso a, quiero que quede claro. A, ¿A tú? No, yo no estoy en contra. Ah, no, no, ya sabes yo. que yo estaba a favor, yo no, siempre lo mire. he dicho. Este ha sido un tema que ha traído un gran debate hacia la ciudad. ¿sí? ¿Y yo qué les puedo decir? Pues sale del IMIP. Sí, ok. Oye, nos están mandando a corte, Arturo. ¿eh? ¿Eh? Y no no fue a propósito. <risa> Quiero aclarar pero por el tema. Con el tema. Re regresamos, vamos en un minuto. Regresamos.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 Nuestras noticias, 1300 AM la Radio Hablada, número uno en la frontera Continuamos en Solo Negocios Radio Listo, estamos ya aquí de regreso en Solo Negocios, y fíjate, se nos ha pasado media hora rapidísimo viendo los datos de Ciudad Juárez. Estamos aquí con el arquitecto Mora presente, presentándonos la radiografía socioeconómica. Estaba comentándonos estabas comentándonos acerca de eh, la movilidad, de los datos de movilidad, si sí, fue así. Sí, así es, estamos platicando presente porque los números aquí son... Pues, normalmente ya sabes que allá afuera ha habido y hubo voces a tanto a favor como en contra del BRT, pero ninguno, sobre todo en la gente Ningún, que estaba en contra de, del BRT. Con ninguno datos duros, tan a favor como yo. No, no, no, no, no, no yo me sumo contigo, o sea, yo también estaba contigo a favor, o sea este, y también te lo dije, yo me hubiera ido en el BRT si tuviera okay. este la posibilidad, o sea, es decir, que, que se juntaran las rutas de, de mi caso, no tiene sentido viajar en un auto con cuatro plazas, cuando realmente ocupas una y, y vas a un destino, vas y vienes, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido, pero pero bueno, lo que también se hablaba, no tenemos eh, este, la infraestructura, no teníamos la infraestructura como ahora, yo sé que tú todavía el día de hoy no te vas en rutera, ¿verdad? Pero pero ahí va. Entonces nos, nos platicaba arquitecto de, de los datos de movilidad. De, Miren, de en el instituto se hizo un estudio, sí, años atrás, allá por, estamos en 2014, 2015, 2016, en donde se hizo todo un estudio acerca de movilidad, no de una ruta troncal en lo particular, o no de una ruta específica ciclista, sino se hizo todo un estudio y un trabajo de toda la mancha urbana, ¿de acuerdo? Evidentemente un proyecto de este tamaño, de esta envergadura, pues no puede hacer ser una sola administración por los montos de la inversión y todo lo que tiene que ver. Ahorita en este momento hay una tendencia muy importante y muy fuerte a nivel mundial, en donde tenemos que invertir la pirámide de movilidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que tenemos de dejar de pensar en que querer todos movernos en automóvil, porque las ciudades, las calles, ya no dan para tanto coche. Ahorita veíamos dentro de la radiografía que el parque vehicular ya anda arriba de los 600 y tantos mil sí, vehículos. cuatro mil ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Un segundo piso? Como si es en Ciudad de México que a la vuelta de 10 años tampoco es suficiente, haremos un tercero entonces, y resulta, pues, que de cada administración, tanto municipal como estatal, el 75% del dinero, el 80% del dinero que se tiene para inversión, se invierte en los coches, en las calles, en tratar de pavimentar más, en tratar de bachar más, en tratar de… ¿sí? y no le estamos dando respuesta e inversión a la necesidad de hacer ciudad que tiene la gente. Entonces, ¿qué necesitamos hacer, pues? Empezar a cambiar con sistemas de transporte que sean dignos, que pasen con la frecuencia que se requiere, que sean limpios y que sean seguros, para que puedan operar. Yo sé que el gran problema que se tuvo con, lo, con el BRT2, sobre todo, fue la falta de información y de socialización hacia la gente. Pero a mí me tocó estar en esa mesa cuando gobierno del Estado, y no digo quién porque era el secretario de Obras Públicas en ese momento, dijo… No queremos eh, poner la información en los medios porque nos van a empezar a atacar. Todo lo que haga el gobernador lo están golpeando. Entonces, mejor empezamos y ya arrancados, pues que digan lo que quieran. Cuando el planteamiento original que nosotros habíamos hecho era que lo que se tenía que hacer primero con todo era precisamente el que la gente conociera, supiera las ventajas y las bondades que iban a tener este sistema de movilidad para por qué teníamos que empezar a cambiar la manera de pensar. Lo mismo pasa con las rutas ciclistas. No se imaginan cómo me han me, me, me han este bueno, iba a ser una mala palabra, pero ya sé que por radio no. Vapuleado, no me han me apuleado. ¿no? Sí, vamos a ponerlo este, así, ¿no? Precisamente ya somos por, por eso, muy abierta. Porque todo el mundo dice que cómo es posible que se me haya o se nos haya ocurrido meter ciclocrutas cuando nadie maneja la bicicleta. Sí, pero nadie conoce el proyecto completo con 100 puntos de renta de, la, de bicicletas precisamente sí. dentro de estas rutas para empezar a movernos también en ese sentido y poder despejar más las calles tan congestionadas que tenemos ya en Juárez. Pero miren, muchas veces la planeación es muy mal comprendida y les voy a poner un ejemplo que me tocó vivir porque hace ya 30 años en la administración 89-92, la única vez que yo había sido funcionario en mi vida, ¿sí?, se me ocurrió hacer un, un proyecto, un programa que se llamaba Sistema Urbano de Vialidad y Transporte, el Súbete. Y fíjense la ocurrencia, hacer pares viales en la Plutarco, y Calles y López Mateos, en la Panamá y Costa Rica, en la Bolivia y 5 de Mayo. Y me dijeron que cómo era idiota, que estaba yo bien loco, que cómo se me ocurrían esas tonterías. Y yo les pregunto ahorita a todos ustedes, amables eh, te, la, eh, te, a, a, eh, auditorio, auditorio. ¿se imaginan ahorita la Plutarco Elias Calles y la y la López Mateos en dos sentidos y con gente estacionada de los dos lados? imagínate, no, no y, y de hecho las transformaciones sí, de las ciudades implican, implican la evolución, cambios que tenemos que hacer y todo cambio implica conflicto, que no lo entienda pues no pues, está listo ni para la administración pública, ni para Pero la, pero la realidad posición. es que la ciudad cambia, eh, incluso cambian, aunque no se haga nada por parte de las políticas así públicas. Es, ¿eh? así es. Entonces eso también debe tener... Y impacto. además, yo, este, atendiendo lo que comenta Roberto, yo sí puedo también decir, eh, cuando uno va a El Paso, Texas, Ahí vas a otra vez con todo, bueno, sí, y, y, sí, y uno si sí, ve las ciclovías y uno no dice nada, hasta dice, qué bien que hay ciclovías. Y llega uno aquí a la ciudad y ¿por qué? Ponen ciclovías. ¿A quién se le ocurrió, no se ocurrió se... poner ciclovías? Sí, es claro. increíble, increíble a veces como también varios de... No, mira, pues me, me voy a incluir así como una generalización. Este, nos comportamos y juzgamos sí, de manera distinta lo que se hace en esta ciudad y lo que se hace en otra. Pero bueno, vamos a hablar de la competitividad de Juárez, ¿te parece muy bien, Sí, raro? claro. Eh, ¿Por qué lo digo? En, en lo que tú has visto, tanto en tu experiencia como ya lo que nos reflejan estos documentos, el, el programa pasado nosotros estuvimos platicando acerca de diferentes indicadores uh -huh. de competitividad del Estado, de la ciudad, eh, en términos, por ejemplo, el, lo que hace el, el Instituto Mexicano de la Competitividad, sí, luego lo, lo que tiene también eh, la competitividad de. ¿De cuál? De, que maneja eh, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que son como sí. 125 indicadores sí. distintos. Eh, luego estuvimos viendo también indicadores de, eh, de capacidad de atracción. ¿Cuáles eran los mejores eh, estados para atraer? Entonces, a Chihuahua y a Juárez no les iba muy bien. Así es. Eh, ¿Tú cómo lo estás viendo? ¿Estamos perdiendo realmente competitividad? Roberto, ¿Por eh, Porque, bueno, yo desde mi perspectiva digo que sí y que sobre todo parece ser que no estamos por el camino correcto. ¿Tú qué piensas? Mira, ese es un problema muy grave que tenemos. ¿Por qué? Porque Juárez tiene un gran retraso en infraestructura, tiene un gran retraso en inversión tanto federal como estatal. ¿sí? Y voy a explicar el por qué. Es muy simple, o sea, cuando empieza uno a ver estos números. Si tú ves desde tu escritorio en la Ciudad de México, gran alto funcionario o secretario de no sé qué, y ves que de energía eléctrica tenemos cubierto el 99.8%, que de, de drenaje tenemos el 99.3% cubierto, que de agua en, este, entubada dentro de la vivienda tienes el 97%, que de gas natural tienes el 46.87%, que tienes el 72% de tus vialidades pavimentadas, que tienes en un alumbrado público en cerca del 90% de la mancha urbana, no necesita nada Juárez. Piensas que es Monterrey. ¿Para qué le invertimos? ¿Sí? ¿Para qué le invertimos? ¿Sí? Entonces uno de los grandes problemas que han fallado es el, el, el, la gestión y en ese sentido sí también reconozco mucho en el, en el presidente Pérez Cuellar eso, o sea, él ya se dio cuenta desde que estaba ya y había ganado este, la elección y empezamos a trabajar en esto él se dio cuenta de que no iba a haber dinero que alcanzara, que había que ir a tocar puertas y que la única manera era buscando fondos federales para poder acabar. Entonces, es una de las cosas que él ha estado haciendo con más fuerza, está yendo a Ciudad de México, está tocando las puertas que afortunadamente empiezan a abrirse para poder bajar recursos y empezamos a ver ya eh, apuntarse obras que van a ser de gran beneficio como sacar las vías del ferrocarril, ¿de acuerdo? del centro, proyecto que tenemos 30 años peleado peleando sí, exacto. yo me acuerdo desde cuando empezaba a trabajar, estoy hablando de en el ¿qué serían? 80, 80 estaba López Portillo de presidente de la república y me contrataron yo todavía estaba en la escuela pero era muy bueno para hacer maquetas, para hacer una maqueta y presentarse la presidente de la república de los terrenos de ferrocarril donde se los pedíamos que sacaran las vías para hacer una, una recuperación de toda esta zona urbana de la ciudad y poder darle otra fisonomía entonces en ese sentido pues Hemos necesitado más gestión, más trabajo, más visión de, de, de, de, de nuestras autoridades, que como te digo, creo que lo está haciendo muy muy bien el presidente Pérez Cuellar en ese sentido, para bajar fondos, para hacer grupo, para hacer equipo. Juárez somos uno solo, y si hemos logrado crecer, si hemos logrado fortalecer, ha sido por el trabajo y el esfuerzo de los juarenses, no de la gente de la Ciudad de México y no de la gente de la Ciudad de Chihuahua. Sí uh, uh, bueno de la perspectiva aquí que, que yo tengo a veces este, eh, manuel no está muy de acuerdo conmigo pero es eh, el sector privado creo que tiene una un discurso y me parece bueno es su perspectiva claro pero en donde toda actividad económica finalmente es benéfica uh -huh. el crecimiento es, es este benéfico es positivo. Cuando ahora ya hay una serie de, de reflexiones que se están haciendo que parece que atraer más población nos eh, genera más costos sociales que beneficios sociales. Claro. Entonces, que la ciudad crezca en las condiciones de crecimiento económico que hemos tenido y, y sobre todo de los grandes déficits que tenemos, pues ya tenemos que pensarlo más. Y sobre todo también que una ciudad no la construye una sola persona, no la construye el sector público, la construimos todos, pero particularmente el sector privado. Y parece ser que tenemos un sector privado que no tiene la misma, por decir así, forma de eh, o intención o de invertir como, como vemos en otras ciudades donde uh -huh. hay… Inversiones con grandes externalidades que luego exp hacen explotar este, en el sentido de que se generan beneficios, bienestar, lo que fuese. Eh, ¿Tú cómo ves este este crecimiento de la ciudad? ¿Es sostenible ya, no es sostenible? ¿Y cuál debe ser el papel del sector privado en esto? Mira, yo creo que aquí tú lo dices y lo dices muy bien. Luis. Este es un compromiso y es una responsabilidad de todos presidente Pérez Cuellar lo ha dicho en innumerables ocasiones yo tengo toda la voluntad de trabajar y todas las ganas del mundo, pero solo no puedo la administración sola no puede resolver los problemas que tiene la ciudad, entonces tenemos que unirnos, pero uno de los grandes problemas que tenemos es esa diversidad y, y, y no sé cómo describir esto, la, la diversidad y sobre todo lo encontrado que estamos en muchas cosas y quiero poner un ejemplo el centro de convenciones. ¿Pinto que es un tema? No no, no no no sabes lo que no, no, poniendo voy, en la mesa. Voy voy. Fíjense, <risa> cuando yo hice el doctorado, una de mis de mis hipótesis era, Juárez es la ciudad de las grandes ideas, pero donde no pasa nada. Y este era uno de mis ejemplos. Tenemos 18 años buscando hacer un centro de convenciones. Todavía hasta la fecha no nos podemos poner de acuerdo en dónde. Bueno, eso es lamentable, ¿eh? En la Chihuahua podemos... se llevan la idea y ya van en la tercera ampliación. Y aquí todavía no podemos decidir en dónde de la, la cuarta piedra, nos están andando a corto <ríe> de la cuarta, <ríe> <De la> cuarta <ríe> primera piedra vamos, pero bueno, vamos no, rápidamente un corte interesante. interesante, vamos <ríe> a continuar, vamos a continuar con eso. <ríe> <Okay>. <ríe>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 y estamos precisamente platicando, ¿no, Luis? Eh, de un tema que a ti te apasiona, ¿no? Que te, a ti te pone los pelos de punta cada vez que, que lo toca. Aquí, déjeme te digo que hay dos cosas, hay dos temas para llevar que no puedes tocar con Luis, porque sí se pone y se altera. Uno es el Fobaproa, ¿eh? así lo altera mal, y, y el segundo es el, el Centro de Convenciones. El Centro de Convenciones, todo lo demás... Son temas tratables, pero el, el centro de convenciones entiendo yo que es una situación un poquito más tolerable y, y tiene No, pero argumentos. es un, como un ejemplo, Roberto lo está señalando, como un ejemplo de, de, de cosas un, que es necesario hacer en la ciudad Pero Brasil, como los actores no de la, de la de ciudad, acuerdo. los agentes de cambio y finalmente, qué decía así, las élites de la ciudad las élites Yo digo que no es las élites, es la sociedad en realidad también Y aquí no, pero una eh, parte importante, digo, no, no que hemos politizado Sí, sí se cosa, politizó no. algo que a lo mejor en un principio una cuestión económica y lo digo porque hemos visto compañeros, incluso en la universidad, que están en contra, a favor no, también. hombre, cállate. O sea, has oído diferentes claro. versiones. ¿O o ¿Por qué te, te platico claro. de quiénes? Que... Sí, no, no, no, o sea, <ríe> hay, hay muchos. Yo por te digo, yo no, no creo que nada más unos cuantos Sí, la, yo uh, en ese sentido, pero digo, vamos a seguir hablando de la radiografía, que sí. el tema pero sí. en ese sentido es, Hijo, ¿es lo que yo pienso es que nada más no, no, no podemos nosotros privatizar eh, el, el, el espacio público para generar ganancias privadas eso es lo único que digo el espacio público es, es para generar bienestar público y en ese sentido cual, puede ser cualquier proyecto pero que se garantice que ese espacio va a generar bienestar público, va a permanecer porque como público. en la medida que tú privatices el espacio público para que generar eh, ganancia privada, en esa medida estás generando exclusión en la ciudad en esa medida estás destruyendo un proyecto colectivo de ciudad ese es mi... mi o, o un espacio, vamos a decir, estás perdiendo un espacio como ciudad. Estamos eh, perdiendo un espacio sí. Bueno, vamos al, a la radiografía eh, socioeconómica. En este caso, eh, bueno, estábamos hablando de la competitividad, que es... es eh, tú tocaste ya el tema de población, tocaste el tema de, de delitos, eh, bueno, en este caso de, de la situación sobre la, la inseguridad, hemos tocado algo del tema de... Eh, de de lo que es, este no solo la población perdón, sino economía, competitividad pero en cuanto a bienestar ¿qué nos puede decir el, la radiografía? en cuanto a bienestar de la población Mira, una de las cosas que, que llama la atención cuando, cuando sacamos la información es que en Juárez hay capacidad plena de trabajo, aquí solamente no trabaja el que no quiere trabajar entonces ya por lo menos la gente tiene una manera de llevar eh, decentemente dinero para el sustento en sus casas ¿sí? hemos estado avanzando también en, en, en función de educación hemos aumentado ligeramente los años de educación promedio que tiene la gente de Ciudad Juárez la, el alfabetismo ha disminuido aunque es pequeño, lo hemos disminuido también más en ese sentido estamos dando más uh, opciones y la industria que está empezando a llegar a Juárez es otro perfil ya no es simplemente el, el, el que ensambla, sino ya estamos hablando de ingenieros, ya estamos hablando de profesionistas que ellos requieren para poder sacar la producción que están teniendo ahora con la, con la automatización y con una serie de cosas, ¿no? Entonces, creo que son, son situaciones que vienen dando, que, que se está trabajando, que se está empujando, que se está ganando tiempo, pues, en ese sentido, y se está ganando más que tiempo, que se está ganando el espacio, ¿no? Y en ese sentido, pues vamos para adelante. Y, y llama la atención aquí, viene la parte de los salarios mínimos, que a ti te va a gustar mucho, que, que tanto preguntabas, <ríe> de cómo, cómo íbamos en esa cuestión del, del salario mínimo, y mira, la verdad es que se incrementó el, el número de, de personas que reciben un salario mínimo, como te lo dije. Que <ríe> ¿Qué iba a ocurrir? No, sí, te dije, va a subir el número de personas con salario mínimo, no así sus ingresos. Claro. Sí, Pero bueno, bueno, es algo que hay que estudiar un poco o sea, más en, en, en torno a eso. Y, y bueno, eh, Roberto, ¿tien, ¿tienes este documento a la mano? ¿O el, el conjunto de documentos que ustedes sacan? la obtienen el, los, do, ¿Los estudios que sí. continuamente hacen, que son francamente muy valiosos? Y debo decirlo así, porque he pensado así mucho tiempo en donde a veces el político... Es este como muy lejano al conocimiento, por decirlo de alguna manera. Este, no, no entiende, no valora el conocimiento. Este, yo así lo he visto, he vivido esto, pero es difícil planear para usted. Mira. Planear no es lo difícil. Lo difícil es que la gente participe dentro de la planeación. ¿Para qué? para que se le pueda dar continuidad a los programas y a los planes que se están desarrollando. O sea, la planeación ahora tiene que ser a través de la gobernanza, con la participación de todos los sectores de la población. Ya no es el experto que viene de fuera asesor y te, te dice qué tienes que hacer, porque cuando entra la siguiente administración eso termina. Pero cuando esa planeación viene acompañada de todo un trabajo, en donde la iniciativa privada, la academia el sector social y el gobierno mismo participa en esta planeación, se va a sostener y va a trascender a los tres años de gobierno municipal. Entonces, eso es lo importante. Mira, ahorita vamos a iniciar este mes la actualización, lo acabamos de publicar el día primero de, de este mes en los periódicos. Vamos a actualizar el plan de desarrollo urbano de Ciudad Juárez. Sí, una convocatoria, ¿verdad? Y claro. vamos a cambiar total y radicalmente la manera de hacerlo. Lo platiqué con el alcalde, el presidente Pérez Cuellar, en el que íbamos a hacer algo que no se ha hecho nunca. Vamos a iniciar primero con la participación de la gente. Antes lo que se hacía es que durante un año, un año y medio se desarrollaba, se hacía la actualización y una vez que salía mil páginas de documento, decía uno, lo publico en el periódico y hay 30 días para consulta pública. Pues para empezar, como los que se van a casar ¿no? para leerlo, está sí. cañón ¿sí me explico, y luego resulta que el que llevaba sus propuestas lo veían ah, Simón y lo echaban al cajón y con un machote que ya existía te contestaban la propuesta que acaba de hacer no es factible por cuestiones económicas y sociales y te lo regresaban Entonces, ahorita no ya tenemos el diagnóstico de la ciudad entonces queremos hacer mesas de participación que arrancan como les comento la segunda quincena de este mes con temas específicos con eh, los grupos específicos que acabo de mencionar en donde vamos a ver de, a partir de un diagnóstico ya de Juárez ¿qué ciudad queremos? ¿hacia dónde la queremos crecer? ¿cuál es la misión y la visión de Juárez? que sea una ciudad incluyente y donde todos podemos hacer ciudad, Manuel, otra vez sí, claro. donde todos podamos caber y todos podamos encontrar respuesta a nuestras necesidades y con la participación de los ciudadanos además claro es lo más importante sí para que luego no me reclame sí, sí sí sí si sí, tú sí, lo propusiste juntos trabajamos sí, sí. y juntos lo proponemos sí. Pues no, no salgamos que ahora por una contienda política o algo resulta que ya no es cierto porque y... un carril para bicicletas porque y <ríe> para atrás ese, ese acuerdo? de acuerdo sí, mira claro. yo tengo mucha confianza en dos cosas ahorita lo hablábamos este fuera de, del aire yo tengo mucha confianza en la autoridad municipal, ¿sí? yo tengo mucha confianza en Liceo Pérez Cuellar en ese sentido, y también tengo mucha confianza en una nueva generación de jóvenes empresarios en Juárez, que están tomando las posiciones ¿sí? que antes los papás o los abuelos tenían dentro de la ciudad, y vienen con una mentalidad más abierta, más positiva y más pro-ciudad, porque entienden que si la ciudad está bien el negocio puede estar bien claro. si la ciudad no está bien los negocios no van a estar bien entonces uh -huh. que sea de ganar, ganar y no nos espantemos ¿sí? donde gane la administración municipal ¿por qué? porque si el presidente municipal está bien es porque las cosas están haciéndose bien que esté bien el empresario porque si le está yendo bien es porque las cosas están saliendo bien en Juárez pero sobre todo que el ciudadano Tenga respuesta a sus necesidades más apremiantes, más básicas y más importantes. Educación, salud, trabajo, movilidad, recreación. Y entonces creo que vamos a cambiar nuestra ciudad. Yo sigo estando loco como me dijeron hace 30 años, tú estás loco con esas cosas que se te ocurren, pero estoy convencido que es la única manera en la que podemos cambiar las cosas y podemos cambiar cuáles eso se llama bienestar ¿eh? <risa> eso de Bienestar. Sí. Eh, Roberto muchas gracias antes que todo eh, lo primero que, que quiero comentarte es que yo les felicito a ti y a tu equipo por, por este trabajo en general este trabajo pero particularmente lo que ahora se presentó y se ha presentado en otros espacios que es esta radiografía socioeconómica eh, no solo es útil es realmente una forma incluso de reaprender la ciudad eh, en, y eso es muy importante. Eh, la información para eso nos debe servir, el conocimiento para eso nos debe servir. Ojalá, como tú bien lo dices, que la, la política, los políticos se acerquen al conocimiento que es fundamental que lo hagan para que esto pueda funcionar. Entonces yo les felicito y bueno, en particular también por todos los comentarios que nos has estado haciendo. Yo la verdad este eh, me, eh, me congratulo de cosas que te escucho sobre, sobre las cuestiones de cómo man cómo se debe de ver eh, esto de la de la gestión de, de la ciudad entonces eh, invito a, a quienes nos escuchan a que eh, bueno tengan acceso a este a este documento eh, a través del imip eh, a través de la de la página que en este caso nos hayas comentado es www .imip .org .mx. y bueno si quieres hacer algún comentario y ya para no pues mira Agradecerles que me escuchen, agradecerles que me permitan participar con ustedes, con su auditorio, Sí, sigo estando loco, sí, <risa> sigo siendo un soñador, pero si no soñamos, si no creemos en lo que hacemos, las cosas nunca van a cambiar. Muchas gracias, muchas gracias Luis. Y aquí estaremos cuando nos vuelvan a invitar. Con muchas mucho. gracias. Con muchas gracias a ti. Nosotros nos despedimos. No nos queda nos más que nos el próximo martes y, y mañana con Alejandro Sandoval de aquí, 4 5. Gracias.